¿Lo notas? Esto es el vacío. Ahora lo acabo de romper, pero ya me entendéis. No somos nadie. Bueno, casi nadie. Casi nada. La nada no la conocemos realmente, solo en matemáticas. Imagina que somos elementos, indivisibles, como electrones, y esos elementos se pueden agrupar en conjuntos, unidos por alguna relación. No sé, por ejemplo, conjunto de gente que le gustan las matemáticas, o conjunto de gente que no podemos chuparnos el codo, se pueden formar conjuntos de lo que quieras. Pues la nada es un conjunto sin elementos, ni uno. Es el conjunto más pequeño que hay. Un conjunto donde el único conjunto más pequeño es el mismo. La nada tiene un símbolo que viene de las lenguas nórdicas, propuesto por el francés André Weil en 1939, justo cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, justo cuando parecía empezar la nada. Cuando empezamos algo, empezamos en el uno rompemos esa nada. Apenas éramos conscientes de ella. No somos nadie. Sí, esa frase está bien. Porque según la re, nadie es ninguna persona. Y no somos ninguna persona, según la aritmética, es menos por menos, más, o sea que es ser alguna persona. Pero somos casi nadie. Somos casi nada. Vamos, que la nada es un conjunto al que no tenemos acceso. Desde que nacemos, rompemos esa nada. Al empezar, rompemos el conjunto vacío.